Buenos días con todos. Este es su programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenidos a todos. Jorge Ávila Santamaría, Sergio Parraceli. Les damos la bienvenida a este programa que llega aspiciado gracias a la fundación, o que llega con el aspicio de la Fundación Crisfe, que nos trae consejos financieros y educación financiera. Si quiere aprender educación financiera, visite www.consejosfinancieros.org, donde podrá encontrar parte de la información que compartimos aquí con ustedes, y eh, otras herramientas interesantes para construcción de presupuesto, estimación de, de entender bien cómo se calculan las tasas de interés sobre los créditos, si el interés es a, a la francesa o, a, o alemana, eh, y otros temas. Eh, también les recordamos que estamos en la web www.centroecuador.es donde podrán encontrar este programa que sale al aire los jueves a las 8 y media de la mañana. Lo podrán encontrar ahí en formato podcast, www.centroecuador.es. Y de igual forma les invitamos a visitar la página web de la universidad www.asfq.edu.es para que se informen de nuestra oferta académica de pregrado y posgrado, en particular la de posgrado, la maestría en economía que arranca su cuarta corte ahora en agosto. Obviamente ya en este punto las inscripciones están abiertas. Visite la página web www www.usfq.edu.es para que se informe de cuáles son los requisitos de la maestría. Y también en ese mismo sitio web puede encontrar nuestras publicaciones regulares, que es Coyuntura y Coyuntura Express. Y con eso eh, arrancamos el programa de hoy y creo que es inevitable discutir bueno, básicamente lo que la coyuntura actual, ¿no? o sea, no podemos no hablar de ello. Podríamos, podríamos, pero vamos. Bueno, sí y es hablar un poco de lo que está ocurriendo en Ucrania este rato. Sí, sí, yo creo que, bueno, primero que todo, buenos días para todos, eh, buenas tardes eh, sí es cierto, digamos que, que en este momento todo el mundo se esperaba una reacción diplomática y contrario a lo que todo el mundo esperaba pues eh, en este momento hay un conflicto abierto eh, directo hacia una nación eh, soberana, como es el caso de Ucrania y aquí lo que cabría preguntarse es bueno pues eh, desde un punto de, de, de análisis costo-beneficio Qué es lo que motiva a un país como Rusia a eh, intervenir de manera, de manera armada en un país que eh, goza del reconocimiento de sus pares de la Unión Europea, de los Estados Unidos, y cómo ese juego, o llamémoslo así mejor, esa apuesta geopolítica puede traer consecuencias eh, directas y también consecuencias indirectas a otros países. Pensemos en este momento, por ejemplo, en el caso de China con Taiwán. Claro. Eh, si, hay un, si hay un efecto, digamos, si en últimas esta apuesta de Rusia surge efecto, ¿cuáles serán los incentivos para la República Popular China de mantenerse eh, eh, eh, en el status quo y no tratar de incursionar, en, en, en, por ejemplo, en Taiwán? ¿no? Claro, y ahí, de cierta forma, voy a, voy a parafrasear lo que acaba de decir Sergio, y es, claro, o sea, si a, si a Rusia no le pasa. O no tiene consecuencias, digamos, de invadir una nación soberana. Bueno, fácilmente China podrá tomar eso como precedente y, y hacer lo mismo con Taiwán, ¿no es cierto? Se va en esa dirección. ¿no? Claro. Ah, y ahí, hay algo, algo que mencionaste tú, Sergio, ¿cuáles son? Se analiza el costo y el beneficio, beneficio. Los costos, creo que lo tenemos claro. Tenemos, vamos a tener muertos, vamos a tener este, despliegues de armamento militar. Pero los beneficios para Rusia, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál serían, verdad? ¿Cuál es el beneficio de ir a tomar Ucrania, verdad? Y, y uno puede decir, bueno, un geopolítico ¿verdad? De, todo comenzó por esta parte de, de Ucrania para pertenecer a la NATO, ¿verdad? Para pertenecer a estos países. Uh, y eso lo vio como una amenaza. Entonces, bueno, no voy a dejar que me intimiden, entonces voy a tomar lo que según ellos... Eh, era antes de, la parte de esto, la Unión Soviética y por ende pues corresponde a Rusia, ¿verdad? De, de, digamos, eso es una de las razones por que se hayan metido ahí. Pero razones económicas, ¿cuáles son? Sé que entiendo que Ucrania tiene diferentes recursos naturales que les puede beneficiar también a, a Rusia, ¿verdad? Pero de ahí otras razones, discutimos, ¿verdad? De, de, de, de Rusia. Ahí. A ver. Entre otras cosas, por ejemplo, Ucrania tiene una industria, digamos, aeronáutica interesante, que puede ser atractiva para, iba a decir la Unión Soviética, perdón, pero Rusia. Sí. <risa> Rusia. Aunque si, si, si miramos los Simpsons son casi lo mismo. Las sí, personas... por eso te digo, o sea, creo que fue... Hay, hay un capítulo muy famoso de los Simpsons en el que básicamente... Ellos... Es lo mismo, o sea, yo no, yo no creo que ha cambiado mucho. Y o sea... Lenin resurge de sus cenizas. Exactamente. <risa> O de, wow. del de embalsamamiento. todavía Entonces habría que ver en términos, en términos de ahí de, como bien tú dices, eh, qué más puede obtener Rusia a partir de, a partir de digamos, de esta invasión, ¿no es cierto? ¿Y qué terminará, digamos? Porque todavía está en, en, al menos al momento en que estamos grabando este programa, es, es un hecho en, en desarrollo, ¿no? Correcto. Y de ahí viene de todas maneras la, digamos, la acción o las acciones de otras naciones, ¿Verdad? Que quieren que se tenga este conflicto. Por ejemplo, a, a eh, naciones europeas que a la final están muy cerca de este conflicto, que van a ser perjudicadas, ¿verdad? Eh, y pues de todas maneras eh, tra trataron de negociar eh, en base de diplomacia diplomacia eh, esta guerra que, que querían que pare ¿verdad? Con, con Rusia, ¿verdad? Y, y ahora vienen y ponen restricciones o ponen eh, penalidades a Rusia, ¿verdad? Eh, por eso. Famosas sanciones las sanciones, ¿verdad?, para, por ejemplo, que no pueda Rusia transar con, por el mecanismo financiero eh, europeo, una de ellas, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, Rusia también tiene para darles las sanciones a, a, a Europa, ¿verdad? Un poco estamos hablando la dependencia de Europa eh, sobre los recursos energéticos que tiene Rusia, ¿verdad?, sobre los, eh, el gas natural. Claro. Entonces, están ahí entre, entre dicho ¿verdad? Yo como grupo voy a reaccionar fuerte imponiendo estas sanciones a Rusia, pero también depende de Rusia, si pongo esto, pues van a, voy a tener eh, este, un contraataque de los rusos, ¿verdad? Entonces eso también es muy complicado en el sentido, o, o para los europeos, ¿verdad? Tomar una decisión sobre esta guerra. Y ahí serían los otros costos para, para la Unión Europea, ¿verdad? De, de esta guerra de aquí. Claro, yo incluso iría más allá, yo diría que una intervención de la NATO, de la Unión Europea o incluso de los Estados Unidos, solo se llevará a cabo en el momento en que evidentemente los beneficios esperados de una incursión armada por parte de estos países superan los potenciales costos de la misma. Sí. Eh, y aquí estamos hablando tanto de beneficios y costos de índole diplomático, de interés económico. Eh, uno podría pensar que el principal argumento de Rusia para entrar en, este, en, en esta estrategia bélica era generar una amenaza lo suficientemente creíble para alcanzar otro tipo de intereses. Otro tipo de objetivo. Otro tipo de compromisos, digamos, con los que eventualmente podrían entrar a defender o intervenir a favor de Ucrania. ¿no es Exactamente. Mm -hmm. Es decir, yo creo que es más, uno podría pensar que sí, efectivamente hay un componente nacionalista, eh, patriótico por parte de Rusia al, al, al entrar en ciertos territorios en Ucrania que considera como suyos. Eh, hay ciertos argumentos de seguridad nacional que son relevantes. Eh, eh, eh cuando sopesamos dicha situación, pero creo que eh, el argumento va más allá, es decir, para, para que un país como Rusia entre eh, en, una, en una acción bélica de esta envergadura, entendiendo de antemano las posibles sanciones que van a ocurrir, es porque hay algo más que se está negociando por debajo de la mesa, algo más que está buscando Rusia con este tipo de intervención, que... Eh, la diplomacia por sí sola no pudo alcanzar y se necesitó la, la, la, eh, la, la, la, la generación de una amenaza creíble, animo. claro, y qué más creíble que invadir un país y matar gente, ¿no es cierto? O sea, estás demostrando Exacto. con hechos que es lo que vas a hacer. Pero sí, ahí sí, ahí también, como bien tú dices, Rusia también debe estar sopesando hasta dónde llevo, digamos, esto, hasta dónde me conviene, ¿no es cierto? Claro. Claro. El, sí. tema de, el tema de esto es que sí, siempre, o sea, esto se ve muy bien en el, en el tablero y en la mente en de la papel. gente, en el papel, pero generalmente los conflictos sí tienen pasiones humanas y eso no es muy razonable en algunos momentos, o algo sale mal. Claro, es algo muy serio para dejárselo a los políticos. Sí, exactamente, solamente a los políticos y a los militares, o sea, sí, eventualmente sí es como complicado entrar en este juego, ¿no? Y no, no sé, eso que me dice, es un poco interesante, ¿verdad? Dice, ¿qué quiere Rusia? ¿Algo más? ¿Quiere demostrar, sabes que tengo esta mi capacidad, verdad, para imponerme sobre los demás? Eh, ¿Eso es lo que quiere mostrar Rusia, por ejemplo, a, los, bueno, a Estados Unidos, a los otros países que quieren detenerlo? No sé, igual bueno, Rusia también, en cierta manera también tiene el apoyo de otro país grande que China, ¿verdad? Claro, hay otra hipótesis eh, que leí por ahí, tal vez, y es que en realidad lo que quiere Rusia en este momento es anexar la península de Crimea para tener acceso al mercado asiático. Tanto Rusia como China aparentemente tienen la convicción que ya el mercado de Occidente dejó de ser el mercado hegemónico, que en este momento les conviene abrir un corredor entre Rusia y, y, y el, el China, y... Y esto puede ser importante, este, este, este territorio específico puede ser esencial para, claro, para bien, lograr esa conectividad sin intermediarios. Claro, en ese sentido, ahí para reforzar, sí, también leí algo en, en ese sentido, es necesitas una salida al mar, digamos, porque si bien tienes mucho territorio, el territorio es extenso y es muy costoso desplazar mercancías por tierra, mercancías, dígase, energía, la energía que es básicamente lo que vende, lo claro. que vende Rusia. Entonces sí, puede ser... Una, una forma de abrirse camino, que es costosa al final del día, y aquí pues, sin entrar en un tema valórico, si sí hay un tema o sea, si sí, esto, esto es tuyo pero ahora lo quiero yo y lo hago mío y lo hago a patadas bueno, así es el ser humano no pero, o sea, ¿qué es más barato? ¿compro o te expropio? <risa> eh, ¿cuál es <risa> mi ventaja comparativa como país? muy bien, ahí sonaste como Hugo Chávez, expropios o sea, el bien, Sergio exactamente Digamos, claro. es un poder autocrático no Exacto. no estamos pensando que Rusia se comporta como una democracia ah, para. Para nada, para nada, para nada. Exacto. Sí, el, el, el problema es que el expropiar implica muertos, ¿no? Sí. Implica, implica este, muertos de ambas partes. Bueno, eh, sí, pero, a medir, no va, va, me suele que van a haber más ucranianos en claro. aquí. Claramente no es al revés. Claro que sí. Y con esa. Idea poco feliz. ¿Les parece que nos vayamos a la, a la primera pausa? Claro que sí. Sí, este es el programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. El programa llega gracias al auspicio de la Fundación Crisfe, que trae consejos financieros y educación financiera. www.consejosfinancieros.org. Ya regresamos. Espacio publicitario. Ponle fe a tus finanzas. Con ahorro y planificación logras tus metas.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 Y estamos de vuelta al segundo segmento del programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Sergio Parra, Jorge Ávila y quien nos habla, Sebastián Oleas. les damos la bienvenida a este segundo segmento que llega gracias al auspicio de la Fundación Crisfe, que nos trae consejos financieros, más información o herramientas y conceptos en www.consejosfinancieros.org. Antes de retomar el tema, les recordamos que estamos en la web www.centroecuador.es donde podrán encontrar este podcast y podcasts anteriores. Eh, y de igual forma, los lunes, jueves, 8 y media de la mañana, por las, las ondas de radio de Radio Centro. Adicionalmente, www.sfq.edu.es es el sitio web de la universidad donde podrán encontrar información sobre nuestros programas, eh, tanto de posgrado como posgrado y otras actividades. Y en particular, les invitamos a informarse sobre la maestría en Economía, de, eh, sobre métodos computacionales, economía y comportamiento en, uh, en la universidad. Arranca la cuarta corte, los requisitos, eh, exámenes de ingreso y otras cosas lo pueden encontrar en la pestaña de posgrados. Y uh, retomando el tema, estábamos hablando, como no podía ser de otra manera, del conflicto entre Ucrania y la Unión Soviética, perdón, y Rusia, y... Um, y, uh, y claro, estamos hablando de cuáles son las consecuencias. En el primer segmento pensamos un poco en cuál es la motivación. Sí. Ahí, una vez más, el cinismo característico de los economistas salió a flote. ¿Qué está detrás de esto? Claro, o sea, ¿qué más hay detrás de esto? Y ahora en el segundo segmento queríamos topar esta idea de... Bueno, eh, um, ¿cuáles son las consecuencias para las personas? Bueno, obviamente para los ucranianos es obvio. Las consecuencias para los rusos, los europeos que están más cerca... Pero, pero, por ejemplo, arranquemos con cuál ejemplo los los de los europeos de a pie, los que, los que vamos, no están en estas esferas de la conspiración y de la negociación política. ¿Cuáles son las consecuencias para ellos? Para, para el resto del mundo, ¿verdad? Por claro. ejemplo, entiendo que Rusia es uno de los mayores proveedores, por ejemplo, de trigo, de maíz, que sirven para balanceado de los animales. Entonces, una de las consecuencias que vemos en ese, para, uh, en términos de alimentación, por ejemplo, es que vamos a ver una subida de, estas, de estos productos. Estas carnes, ¿verdad? Ah, también estábamos conversando ya directamente poniendo para Ecuador, por ejemplo, para mm -hmm. el resto del mundo. O sea, somos Estamos lejos, dice que no vamos a sentir sus efectos. No, tú, Sebas, ponía el ejemplo de los eh, de las exportaciones, exportaciones de, de flores. De, de, de flores, ¿verdad? De, de, mm -hmm. El mercado ruso es uno de los más importantes, ¿verdad? De, mm -hmm. que, que exportamos eh, flores. Además, que ya se viene lo que es el Día de la Mujer y cuando se utiliza el y, todo ese tipo. y el Día de la Madre también en mayo. Correcto, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Eso es una preocupación, por ejemplo, que los, los productores acá de Florida. Y, y claro, y eventualmente podrá realizarse la exportación, pero dado las sanciones que bloquean, digamos, el flujo, el flujo de pagos desde y hacia Rusia, eh, claro, principalmente los exportadores pensarán, bueno, esperarán que termine el conflicto. Claro. Pero la pregunta es, ¿estarán en capacidad de absorber, digamos, este no pago inmediato por el envío de su producto, no? Yo, yo no, no sé si en realidad van a estar rusas pensando en... en ¿Comprar en, flores? Comprar flores a este momento, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, si... Banana, banana, lo, el banano también va muy fuerte a Rusia y Ucrania. Y, y por ejemplo, camarón. Creo que, bueno, carmón, camarón tal vez lo podemos poner como... Eh, digamos, de cierta manera, suntuario, lujoso, ¿verdad? Pero el banano que, que se puede comer o que se come todos los, los días. Eh, Creería que ahí, en ese, en ese sentido podría seguir las, las exportaciones de coras a Rusia, el banano, ¿verdad? Y ahí sigue sí el tema que tú dices, eh, Sebas, el pago. Se ¿Cómo se hace siendo, el pago? ¿cómo claro. ¿Cómo se hacen dadas estas sanciones que tiene de Europa? No, pero, pero incluso, perdón, voy a seguir con el mismo tema ya. Supongamos que se interrumpen las exportaciones de flores a Rusia. ¿Qué van a hacer nuestros productores de flores ecuatorianos con esa producción que iba destinada a Rusia?, ¿Por no es que la van a sembrar el, el, 30 de, el 30 de abril para recolectar el 1 de mayo? Eso ya está plantado. Tú ya tienes esa producción. La pregunta es, ¿dónde la vas a colocar? Claro. Sí, ese es un problema. ¿Dónde la, ¿Dónde la ubicamos? ¿Dónde la ubicamos? Claro. ¿Y a qué precio? No, no, ¿no hay no suficiente tomando? amor en el mundo para dar estas flores. ¿no? no, amor hay. Amor hay. Seguro que hay amor. Pero No sé si alcanza para todas las flores de los claro. ecotreos. Eh, no, pero ya hablando en serio, yo creo que tiene sí, un efecto directo que todos estamos... Eh, eh, evidenciando en este momento, y es el precio de los eh, recursos no renovables y de las fuentes de energía, llamémoslo fuentes fósiles, petróleo, gas. En, cabe recordar que Rusia es uno de los mayores eh, eh, países productores de petróleo y gas. El segundo. Es un, lo, lo que llamaríamos un, un actor de mercado. Claro, totalmente. Es, un, el, país es el segundo exportador cuyas acciones, neto. Cuyas acciones definitivamente afectan el precio de, estas, uh -huh. eh, de estos commodities eh, y bueno, eh, recordemos que Ecuador también, el 58% de sus eh, exportaciones son petróleo. Es cierto que ahí hay petróleo que ya está, digámoslo así, eh, Prevendido. revendido -re digamos, no. es algo que no se, que no que, que no, con lo que no se cuenta. Eh, pero sin duda uno podría pensar que estos precios eh, del petróleo sí van a afectar a nivel local, pues a los los cantones, a las provincias que producen petróleo, porque estas provincias reciben regalías por la producción claro. petrolera. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que eso puede eh, pensarse como una bonanza petrolera, pero hay que tener mucho cuidado porque no es muy claro si este choque de precios positivos es transitorio o permanente. Obviamente, esperamos que sea transitorio. Claro. Eh, y esto podría generar incentivos a sufrir enfermedad holandesa. Eh, como todos sabemos, la enfermedad holandesa es eh, la destrucción del aparato industrial y manufacturero eh, por culpa de la abundancia de un recurso natural Exacto. y su extracción. Entonces, en ese sentido, creo que el llamado ya desde un punto de vista más de política pública es a que el gobierno mire muy de cerca la evolución de los precios del petróleo y si existiesen... Eh, excedentes de dicha producción en términos de regalías, en términos de los recursos que la nación recibe, por eso eh, no los gastemos, sino que más bien utilicemos eso como un fondo de cobertura, especialmente para cuando los precios estén bajos. Claro, los, los famosos fondos de estabilización, ¿no es cierto? Eh, exactamente, mm. exactamente. Sí. Pero, en cierta forma, digamos... Ese choque que tenemos uh -huh. ahora y el precio ahorita está rondeando los 100 dólares, bueno, es una noticia buena para el Ecuador en términos de, de exportación de petróleo. Pues estamos ganando pero, el... pues entre comillas, ¿no? Porque nuevamente... Es, o, o sea, obviamente, tenemos, es, es mejor tener plata que no tener plata. Sí. Es mejor tener eso, porque ¿cuánto se proyectó? Creo que el presupuesto... 53, de esos... 53 sí. dólares por barril. Tenemos ahora un exceso de cae, 50 dólares. Es verdad, tenemos ahorita esos 50 dólares. Mejor tener esos 50 dólares, pero como tú dices, serio hay que saber utilizarlo. ¿Verdad? Claro. Eh, o sea, cosa de, algo de lo que hemos hablado en este programa alguna vez, esa cosa que se llama ahorro. Correcto. correcto. No, inversión, es decir, esto es, realmente es como maná caído del cielo. Sí. Entonces es como haberte ganado la lotería, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Tú qué haces con eso? Eh, ¿Te lo gastas en te, ¿Te, ¿Te compras del Ferrari? Pues obvio, ¿qué más vas claro. a hacer con, con el o, o más bien compras <ríe> activos que te permitan Exacto. consolidar. O sea, un flujo de caja que sea necesario y, en el arco. Y más aún ahora que ya el precio que nosotros tenemos de los combustibles está sin subsidio, al menos el de la SUPER. O sea, esa plata que está ahí, que se recoge, no va a servir para subsidiar esa de ahí. Entonces como que tenemos más libertad de esa, de esa plata. Ya, pero ahora, ahora como siempre hay que echar, el, ser mala onda en esto. Claro, la super, la SUPER ya no tiene subsidio, pero la Extra sigue siendo subsidiada. Y uh -huh. como se van a disparar los precios de la SUPER. Uh -huh. claramente la cantidad demandada de extra se va a disparar y el gasto en subsidio que va a tener que hacer el gobierno también se va a disparar pero ya no tanto como lo tenía cuando teníamos no, totalmente, totalmente de acuerdo pero, pero bueno o sea, sí, ese sería el, el efecto negativo de tener este incremento en los precios del, del, del barril de petróleo ¿no? y sí, claro, y aparte de eso y esto ya obviamente no estaba contemplado pero este costo de oportunidad que tiene el Ecuador de haber prevendido su petróleo para aquellos que pueden entregarlo y esos sí están contentos, ¿no es cierto? Porque lo compraron a un determinado precio y en la venta en spot va a estar jugosa la ganancia sin haber hecho absolutamente nada. Claro, un 50% mínimo. Exactamente. Ah. Eso es eso. Muy bien, pero siempre, como digo, uno nunca sabe para quién trabaja al final del día. Claro. Sí, eh, ¿Qué otro efecto ven ustedes potencial de esto negativo? Yo les había mencionado, la, la Reserva Federal está discutiendo esta idea de incrementar las tasas de interés. ¿Lo ven algo factible o quizás la Reserva Federal se lo esté repensando ahora en la coyuntura actual? Bueno, eh, lo que muchos administradores de fondos de inversión, fondos de cobertura, habían llegado a un consenso y era básicamente que la FED en algún momento tenía que ser eh, el freno al acelerador de la economía. Mm. ¿no? O sea, es claro que, que en el 2021 la mayoría de países tuvieron o, o, o experimentaron un exceso de demanda. Y ese exceso de demanda, pues, eh, solamente se puede ajustar con un aumento en el nivel de los precios. Entonces, en ese sentido, eh, el problema con los precios es que los precios son lo que llamaríamos sticky. O pegajosos, ¿no es cierto? Sticky. Que son como... Pegajosos, es decir, cuando alcanzan un nivel es muy difícil que caigan de ese nivel hasta mucho tiempo después. Claro. Entonces, en ese sentido, los bancos centrales, especialmente los bancos centrales de las economías emergentes no dolarizadas, eh, tienen ese, ese digamos ese objetivo como bueno ¿qué hacemos eh, controlamos inflación y la Fed eh, pues tiene también ese incentivo es decir ellos en algún momento estaban pensando en eh, generar una política eh, monetaria contraccionista subir las tasas de interés para desacelerar la economía un poco eh, desacelerar ese exceso de demanda vía eh, tasas de interés uh -huh. la pregunta es si con este eh, conflicto que no sabemos ni su duración, ni su intensidad tengan los mismos sentidos que tenía hace un mes. Eso bueno, lo iremos viendo con el tiempo ¿no? eh, Nos tenemos que ir a la segunda pausa, Sergio, Jorge, este es el programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de San Francisco, eh, el programa de agradecer al auspicio de la Fundación Crisfe que nos trae consejos financieros y de eso hablaremos en el tercer y último segmento del programa, ya regresamos Espacio Publicitario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 Y estamos de vuelta al tercer y último segmento del programa de Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco. Este último segmento, así como todo el programa, llega gracias al auspicio de la Fundación Crisfe, que nos trae consejos financieros y educación financiera. En el segmento anterior estamos hablando sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, y las consecuencias que esto podría traer, aparte de, de la tragedia humana, digamos, eh, a las a las economías y a las personas que están alejadas de este, este, este digamos conflicto directamente. Y, uh, y una de ellas es de este de esta, potencial incremento en el precio del petróleo, y tú he mencionado, eh, Sergio, que era un maná caído del cielo, digamos, el incremento del petróleo para aquellos que venden petróleo o que tienen activos en petróleo. Y yo les quería plantear el tema, porque ahora ya se viene, hasta el, hasta el 15 de abril de este año, eh, las empresas privadas en el Ecuador que vayan a distribuir utilidades tienen para distribuir las utilidades de entre sus trabajadores de acuerdo a una regla específica. ¿No sería un poco este, estas, este pago de utilidades donde las empresas que vaya a ocurrir una suerte de maná caído del cielo? Y obviamente, como bien decía Sergio, hay, o sea, digamos, es, es un ingreso indirecto, o sea, no es un pago directo a tu trabajo, pero digamos el pago al, al trabajo a todos y a la interacción de esta firma en el mercado y las ganancias que puede haber, puede haber tenido. La pregunta es qué hacer con estos, con estos ingresos. Te lo gastas de una, los ahorras, pagas deuda, ¿qué hacer con estos ingresos extraordinarios? O digamos que no están presupuestados, o al menos deberían entrar en tu presupuesto o no. Sí, ahí por ejemplo uno ¿verdad? tendría que analizar qué tan líquido está, por ejemplo, la persona mensualmente, ¿verdad? En cuanto a términos de deuda, estás pagando ciertas deudas, tienes ciertos ingresos, no estás quedando tan líquido como tú quieras, con la suficiente plata que tú quieras, ¿verdad? Y una, tal vez una estrategia, si es que ese, ese, ese pago de utilidad te lo permite, eh, un consejo sería es que maten sus deudas o traten de reducir esas deudas para que el, el, cada mes ustedes tengan una mayor liquidez. O sea, ¿Puedan? para entender bien eso, Jorge, las recomendaciones, si estás endeudado, este ingreso extraordinario que tienes fruto de las utilidades que te sirva para reducir deuda y eso obviamente mejoraría tu flujo a lo largo del año, el ingreso disponible a lo largo del año, ¿cierto? Correcto, correcto. Y, y así tienes mayor maniobra de lo que hacer en claro. cada mes, ¿verdad? Eso sería, por ejemplo, una estrategia eh, que les recomendaría, ¿verdad? y, y Que sería bueno, factible, al final le va a beneficiar en términos de, de como tú dices, Sebas, el flujo de ingresos que tú tienes. Muy o sea. bien. ¿Qué más podrían hacer, O sea, ¿Gastárselo entero? ¿Es una recomendación o no? Estoy siendo irónico, ojo, por si acaso, después, bueno. No, no. No, a ver, bueno, también en la otra, está en la otra posición, ¿no? Eh, si tú no, tú no tienes deuda, o pues, si tus niveles de deuda están dentro de lo financieramente saludable, pues tienes un monto extra este que puedes utilizar para seguir invirtiendo. En últimas, recordemos que es bastante sano en una economía doméstica, pues tener fuentes de ingreso activo, que son tu trabajo, eh, el salario que recibes, eh, y también fuentes de ingreso pasivos, que no implican eh, eh, el uso de tu tiempo para la consecución de dichos recursos. Entonces, en ese sentido, creo que la propuesta de reducir deuda o de prepagar deuda para ganar algunos puntos de interés sobre el, el principal o sobre el capital eh, eh, es importante, eh, pero en caso de que ustedes no tengan deuda, pues evidentemente pueden utilizar ese como un mecanismo de inversión alternativo, ¿no? Y pues obviamente ya sería cuestión de revisar alternativas que tenía el mercado claro. para que con esos recursos poder invertir y poder diversificar el riesgo, ¿no? En las inversiones que ya se tienen. Claro, y ahí, bueno, ya para ir cerrando, porque no nos queda mucho tiempo, es, es esta idea, ¿no es cierto? creo que hay dos ideas importantes. Uno es, ¿de qué destino darle a este pago de utilidades si existe? es Eventualmente lo que sugiere Jorge es reducir deuda para dejar, digamos, de pagar intereses sobre ese capital, o sea, porque obviamente y controlar mejor tu flujo. Y la otra cosa que menciona Sergio es que si eventualmente ya digamos el endeudamiento es manejable o de plano no hay deudas, quizás convertir estos estos ingresos extraordinarios en, en, en, una, en un activo, ¿no es cierto?, un activo que te genere eh, ingresos adicionales y que no dependan, digamos, de, de tu esfuerzo en el sentido del trabajo, ¿no es cierto?, al que ya le dedicas un tiempo. ¿sí? Y con esa idea creo que nos tenemos que despedir ahora se nos acabó el tiempo, este es el programa Economía de la Vida Diaria del Instituto de Economía de la Universidad de San Francisco, de Quito. Sergio, Jorge muchísimas gracias del programa de hoy, gracias, gracias al auspicio de la Fundación Crisfe nos vemos la próxima semana, chao acabamos de escuchar Economía de la Vida Diaria gracias al gentil auspicio de Fundación Crisfe